de fuera de agenda que ya está este, en su horario, así que nos metemos en ella.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 Cuando se pone en marcha la Cámara, eh, ya ven ustedes que estamos con, en compañía, estamos con Paula Bravo, quien eh, es, en estos tiempos electorales, ya estamos convocando prácticamente a diario a quienes están participando en este proceso justamente que se pone en marcha en este 2023 en todos los niveles y eso incluye, desde luego, eh, Venado Tuerto. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Eh, bueno, ya estás eh, como... Ya te pusimos allí, ¿no? En el Graf, como precandidata, precandidata. A, a intendente de Bernardo Tuerto. Así es, Ajá. así es, a ver, Me parece que, bueno, no desconocemos el momento duro que está pasando la Argentina en Sin sí. Duda. Y nosotros creemos firmemente que en estos momentos es donde más se ve la militancia, el compromiso, la responsabilidad. Y, y bueno, y creo que una, una decisión más allá de tomada en conjunto es una decisión para, para empezar a conformar lo que yo llamo una renovación del peronismo en Venado Tuerto. A ver, ¿qué significa eso? Que me parece eh, necesario eh, esto, renovarlo. Hay dirigentes políticos eh, peronistas que están desde más o menos que yo nací. No bueno, parece eh, poco, bueno, si no sos pasa. tan grande tampoco. <risa> Pero bueno, me parece que es necesaria esta renovación, me parece que es necesario de que encuentren eh, todos los peronistas, eh, hombres, mujeres, encuentren un lugar en el peronismo de pertenencia. Eh, charlando así con vecinos, eh, bueno, me, me manifestaban esto, ¿no? De que, por ejemplo, esto de que se habla... El peronista tiene una unidad básica y acá pasaron ya 12 años y por no decir 24, digo 12 años lo que yo viví, eh, y ni siquiera hay una unidad básica, donde ese vecino se puede encontrar eh, con otro, a charlar, a ponerse de ánimo para salir a militar, eso no lo hay, y me parece que eso es importante que haya en venado tuerto. Y creo que esta reconstrucción que nosotros hablamos es necesaria, es necesaria porque, porque bueno, el peronismo es revolucionario. El peronismo tiene que ser revolucionario, así como nosotros lo vivimos cuando, cuando Néstor Kirchner asumió y nosotros vivimos el peronismo eh, como real, vivimos el peronismo realmente por una cuestión de edad, con Néstor y Cristina levantando las tres banderas, creo que hay que refundar el peronismo en Venado Tuerto con, ese, con esa idea ¿no? de volver a ese, a ese Néstor que nos invitó a soñar eh, con un país mejor. Bueno, yo desde mi humilde lugar, invitar a todos y a todas para poder... Conformar nuevamente el peronismo, no, no desplazando a nadie, ¿eh? que eso se claro, entienda. Te iba a decir eso, ¿no? Porque Perón decía que el traspasamiento generacional era imprescindible, sí. pero no implicaba tirar a los viejos parlamentarios. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces. ¿Cómo se, se hace para, para complementar ambas cosas? ¿no? Bueno, acá obviamente que eh, uno pide el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras entendiendo que hay una renovación, eh, me veo como una renovación con compañeros y compañeras también que me acompañan eh, pero principalmente esto, esto que vos decís, acá no, no sobra nadie todos tenemos que estar y confluir, pero entendiendo esto, de que tiene que haber una renovación. Uh -huh. eh, no se tira a nadie por la ventana, por el contrario se los llama, se los convoca, pero empecemos de vuelta. Empecemos uh -huh. a entender de que, bueno, ahora lo vemos, estamos a, a paso de la confirmación de las listas y parece que ganan las especulaciones en vez de, de eh, esto que nosotros llamamos como peronistas primero el partido, ¿no? Eh, ¿A qué te referís concretamente con las especulaciones? Que no hay, no hay candidatos. Del peronismo. No, no, no. No, eh, digo, no. como eh, candidato, precandidato a intendente o intendenta de la ciudad, no lo hay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso significa, eh, y obviamente que lo sé, poner el cuerpo eh, y a, a, en esta situación que estamos viviendo. Uh -huh. Y yo creo que es necesario poner el cuerpo, el corazón, el alma, porque es de la manera que podamos refundar algo y, y poder ir hacia adelante. ¿no? Porque si nos quejamos todo y no hacemos nada y siempre tenemos lo mismo. Yo no creo que salgamos. Entonces, bueno, acá me ofrezco. Bueno, yo te voy a decir algo que vos seguramente no, no ignorás, pero que este, vale la pena como aporte para lo que vos estás comentando, que me parece este, lógico, ¿no? Y que es, es una opinión personal, ¿Sí? desde luego, y la entrevistada sos vos, no yo. Y me refiero a lo siguiente, no solamente una renovación en cuanto a nombre, sino también una renovación en cuanto a doctrina, una actualización en todo caso, ¿no? No Perfecto. estamos ni en el 45 ni en el 2008 ¿no? o el 2003, Exactamente. El mundo es otro. El mundo es otro, las demandas son otras mm. y bueno, eh, justamente eh, quien se presenta a precandidata a intendente es una mujer, que mm -hmm. tiene que ver también con ¿Sí? esto de, es, de la mujer. No, es... Obviamente que nosotros consideramos que Eva fue la primera feminista porque nos permitió o me mm. permitió hoy estar acá mm -hmm. con voz y voto, mm -hmm. pero creo que esta revolución eh, de las mujeres tiene que verse reflejada, no solamente porque hay una ley que así lo hoy lo obliga a los mm. partidos, sino entender que nosotras como mujeres tenemos esta posibilidad de, de llevar adelante algo con, con voz y con, mm. y, y con poder, digamos, mm. en el buen sentido de la palabra. Y además con las juventudes. Eh, las juventudes tienen una agenda propia que los dirigentes políticos eh, muchas veces no escuchamos. Yo mm. trato todo el tiempo de escucharla, por eso también paralelamente eh, presenté un proyecto en la legislatura por el voto joven. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen una demanda concreta, una demanda que tiene que ver muchas veces con lo, con lo que es la ecología, una demanda bueno justamente con el feminismo eh, y todo eso se debe escuchar para poder después eh, empatizar y llevarlo adelante con propuestas. Uh -huh. eh, y me parece que es ne sumamente necesario. La segunda parte de lo que te había dicho, o lo que había comenzado a decirte, tiene que ver con que eh, el espacio que vos integrás, este, la cámpora, tiene esa, quizá, imagen ¿no? de que es este, muy hermético, que uh -huh. no, no nos, entre comillas, no se casa con nadie de ninguno de los otros sectores, y que eso impide, de alguna manera, lo que vos estás proponiendo, lo cual sería eh, paradójico contradictorio. o contradictorio. Claro. ¿no ¿cierto? ¿Qué decimos eh, ante eso? Bueno, sí, eso y se dijo un montón de cosas más y se sigue diciendo un montón de cosas más de una organización que realmente en su momento tuvo, como en este momento lo estoy haciendo ahora, tuvo que poner el cuerpo para salir y para, eh, para salir adelante. no mm. eh, Yo creo que eso pasa por una cuestión de... Eh, no de ustedes, sino de que muchos medios de comunicación monopólicos hacen de que esa juventud que nació, reitero, con Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner en ese momento nos llamó a, como jóvenes no a pegar carteles, siempre digo lo mismo porque yo militando de joven eh, me pasaba eso con los dirigentes políticos de ese momento, que te llamaban para hacerte participar, pero era para pegar carteles. Y Néstor fue real, nos llamó a una mesa, nos escuchó uh -huh. y empezó a, a, a trabajar sobre los temas que uno tenía interés en ese momento. Y, y bueno, y a partir de ahí se crea todo un mito porque necesitaban sacar, correr, ¿no? uh -huh. porque hay muchos que a lo mejor sentían afectado su lugar, eh, creo yo y eso sigue pasando lamentablemente o se sigue repitiendo pero todo lo contrario, nosotros eh, creemos totalmente necesario que es con todos y con todas eh, mm. si bien nosotros tenemos una identificación la cual no la vamos a perder pero sí invitamos a todos y a todas esto que te estoy diciendo, nosotros primero antes que nada somos peronistas yo te, te comento una cosa. El, hace pocos días hubo un encuentro organizado por un partido que no es este, dentro del espectro justicialista, que es el Partido Solidario, el partido sí. eh, comandado por Carlos Heller. Eh, ¿Fueron todos los sectores menos ustedes? Sí. ¿Por qué? Ahí, bueno, no, ahí tuvimos una cuestión de que dijimos, de, a mí me invitaron y yo no estaba. Eh, y se lo hemos comentado y le dijimos que lleve nuestro saludo de unidad ah, que los o sea, que ustedes de algún modo estuvieron también nada más que no sí tu sí persona, sí, sí, exactamente la, la persona bueno Agustín para la gente que lo conoce a mí me, uh -huh. me invitó personalmente y estuvimos hablando eh, yo sigo viajando a Santa Fe y, y bueno y, el, y, y ese momento estaba en, no recuerdo ahora pero uh -huh. no estaba en la ciudad eh, pero mandé mi saludo y mandé que esto de a ver si se realmente se llegaba a un acuerdo a uh -huh. un acuerdo de unidad eh, que, bueno, obviamente que no, porque también si hay algo que nosotros eh, dijimos en ese momento y lo seguimos manteniendo ahora, nosotros tenemos como un candidato a gobernador, precandidato a gobernador. Marcos Cleri. Eh, exactamente. Ajá. Hoy diputado nacional, el diputado Marcos Clery, es nuestro candidato uh -huh. a gobernador y que, por supuesto, nosotros seguimos una línea que es la línea eh, de Cristina, quien consideramos que es eh, la jefa de nuestro movimiento uh -huh. peronista, eh, y lo decimos, digo, eh, eso no implica que nosotros no podamos llegar a tener un acuerdo con otro sector del peronismo, pero entendiendo que para nosotros sí es la jefa del partido, es Cristina. Paola, eh, ya que mencionaste a Marcos Clery, eh, hay un nuevo frente ¿no? que deberá este, consolidarse el próximo día del cierre, ¿no? sí. que es un frente que se llama Juntos Avancemos, ¿no? sí. eh, son unos 15 partidos, tengo entendido. Eh, ¿Cómo ¿Ustedes lo integran? ¿Cómo lo ven? ¿O están por fuera de esa pretensión de unidad? Hasta, hasta el momento, eh, bueno, ese uno de los principales es el candidato, digamos, el espacio del gobernador, sí, sí. Omar Perotti. Exacto. Eh, nosotros siempre dijimos que nosotros somos del, de unidad ciudadana, eh, siempre teniendo la misma identificación, vuelvo a insistir con esto, somos Cristina. Uh -huh. Nosotros entendemos que hoy, en el momento que estamos, la única que da esperanza al pueblo argentino es Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. y, y bueno, y ahí somos, somos soldados de Cristina. Y, y bueno, lo que ella diga, obviamente nuestro, nuestro clamor es que ella pueda ser candidata a, a presidenta. Correcto, eso a nivel nacional. Exacto. Y, a nivel, y a nivel provincial, el representante de Cristina es Marcos Clery. Uh -huh. eh, y ahí... Eh, bueno, obviamente que todo se va a ver eh, en el cierre de lista, pero hoy nosotros estamos como unidad ciudadana eh, dentro de las elecciones. Mm. Después se verá, obviamente, que me parece que la identificación, el hecho de estar en un, una elección teniendo el antecedente también de lo que pasó a nivel nacional, creo que nos hace entender de que el camino es Cristina sin lugar a dudas y bueno, y ahí... Bueno, eh, abren muchos, este, un abanico grande lo que estás comentando. Por un lado, eh, Perotti es gobernador por decisión de Cristina también. Exacto. Porque hizo sí, baja, bajar a Agustín Rossi para que. A, y a, a Marcos Clary. Y a Marcos Clary claro. para apoyar a, a, a, a Omar Perotti. Sí. ¿Cuál es la opinión de la gestión de Perotti tuya, del espacio, en fin? Eh, yo creo que tibio. Tibio. Nosotros, eh, digamos, a nivel político el gobernador llegó con el voto de todo y el acompañamiento, militancia de todos los sectores del peronismo. Uh -huh. Entonces uno entiende que cuando hay gestión también se tiene que abrir en todos los sectores uh -huh. del peronismo porque eh, esa persona justamente no llegó sola con su partido. Eso no sucedió, la realidad es que eso no sucedió, eh, de hecho nosotros teníamos... Eh, todo un bloque chiquito del, de diputados y diputadas, y bueno, obviamente que yo me abrí de eso, y mi bloque se llama Lealtad Quinerista, que me acompaña la diputada Bruera, eh, o sea, Matilde somos Brubera. dos, Matildes Bruera, uh -huh. y Lealtad Quinerista, eh, y bueno, eh, creo que además... Eh, Políticamente eh, también hay un montón de cosas que quedaron... Hay cosas que hicieron bien, boleto educativo gratuito, me uh -huh. parece que era una demanda histórica, eh, que justamente también había llegado a muchos sectores del peronismo. Uh -huh. eh, eh, la billetera Santa Fe, pero quedamos siempre cortos eh, en otras cosas, como por ejemplo la inseguridad, que nos afecta a todos y es un tema muy sensible para bueno. toda la sociedad, especialmente para Rosario y Santa no Fe, fe ¿no? que, que lo están viviendo todo no el tiempo. Duda. Eh, y bueno, eso me parece que es, quedó ahí. Obviamente que uno tiene que tomar lo bueno, eh, uh -huh. profundizarlo y, y lo malo corregirlo. Uh -huh. Y principalmente en lo político, corregir esto de muchas veces cuando llegamos, olvidarnos de, de quienes nos permitieron uh -huh. llegar. Me parece que esa es la forma. Antes de pasar al notuerto, no puedo dejar de mencionarte algo que este, vos también dijiste, que además es este, totalmente notorio. Alberto Fernández está allí por Cristina. ¿Cuál Exacto. es tu, tu opinión sobre la gestión de Alberto Fernández? Mala. Directamente mala. Mm. Mala, mala. Me parece que teníamos una oportunidad histórica de venir desde la derecha, como era el macrismo, a poder enderezar el país sabiendo de que nos habían dejado una deuda impresionante, pero me parece que era el momento de negociar eso porque nosotros veníamos de pandemia, como todo el mundo, no sí, es que claro, nosotros lo, sí. lo inventábamos. Entonces, eh, el tema de la negociación de con el Fondo Monetario para mí fue de terror. Eh, bueno, hoy el ministro eh, es, tiene su residencia en Estados Unidos, digo eh, y nos dejó el, un país... El anterior ministro. Claro, sí, el sí, que sí. negoció la, eh, la deuda con el Fondo Monetario, y eso sabemos que el Fondo Monetario es pobreza para nuestro país. Nosotros lo vimos... Uh -huh. eh, si bien no hay que anclarse en el pasado, pero, pero hay que tener el, eh, memoria de que nosotros ya lo pasamos y que podría haberse negociado distinto. Yo creo que ahí eh, lo explica muy bien el, el diputado Máximo Kirchner cuando tenía un rol importante. Y al explicarlo se corre, porque me parece que tiene responsabilidad no quedarse en ese lugar. Cuando renunció sino... a la presidencia del bloque. Exactamente. Sí. Entonces, eh, a partir de ahí, claro, es un cuesta arriba eh, uh -huh. el hecho de que el fondo te va a pedir. Yo siempre lo explico de una manera muy gráfica cuando uno va a pedirle a un acreedor ese acreedor después te pide eh, que le pagues el doble o el triple y en los plazos que bueno sí, en este en es un usurero, claro. y en este sí. caso es así uh -huh. en este caso es así por eso la Argentina tenía la oportunidad de, de quizás extender los plazos porque uh -huh. no solamente era para que eh, no pagarle con el hambre de la, de su pueblo sino que también habíamos tenido dos años de recesión por la pandemia bueno se firmó y hoy estamos teniendo las consecuencias uh -huh. y demás uh -huh. estamos acostumbrados por lo menos se rompió el contrato electoral. Yo creo uh -huh. que la gente cuando uh -huh. votó, votó esperanzada uh -huh. de salir de lo que veníamos para estar mejor y hoy que, una, que un argentino no pueda llegar a fin de mes, eh, a mí me da mucho dolor. Uy, perdón. A mí me da mucho dolor eh, y creo que eso es lo que, lo que afectó terriblemente. Y bueno, uh -huh. eh, no, no sé si lo afirmaría, pero... Pero bueno, yo creo eh, humildemente que le ganó le ganó los egos, uh -huh. eh, ganó ganó otras cosas al presidente y que no dejó ver de que él está ahí por la presidenta, vicepresidenta, perdón, presidenta sí. de corazones. Hemos hablado de este lo nacional, eh, terminamos de hacerlo, lo, lo provincial, pero vos querés ser intendente de Venado Tuerto. ¿Cuál es tu visión global? no ¿Y ¿Cuáles son los aspectos que vos, digamos... Encararías, atacarías, si se puede ver sí. el término, este, de eh, la realidad venadense. ¿no? Bueno, y, y acá tenemos un, un frente de frentes, Digo, eh, de hecho fue la, como la prueba piloto de lo que ahora se manifestó en, en la provincia en Santa de Santa Fe. Fe. Sí, sí. Eh, y la verdad que es, eh, está en las antípodas de nuestro pensamiento el hecho de que está la derecha va gobernando una ciudad, con todo lo que eso implica, implica otra visión de, de ciudad, implica solamente para algunos sectores, no para el pueblo en sí. Eh, hay muchas cosas que, que dejaron de hacer y que, y que se tapan con propagandas y con, y, con, y con luces, digamos, y no hay una profundidad. Hay tema salud, hay tema educación, hay tema esparcimiento incluso. Eh, obviamente que tenemos toda una plataforma que se va a dar a conocer uh -huh. una vez que se oficialicen las claro. listas. Pero bueno, lo importante en estas PASO, y es para toda la ciudadanía, que en las PASO lo que elegimos es quién nos representa dentro del partido. Exacto. Y ahí es cuando yo convoco principalmente a, a todos los, los peronistas, porque, porque entiendo que muchas veces nuestras banderas, por decirlo de alguna forma, eh, la toman otros partidos. Y, y si hablamos de revolución o de revolucionario El peronismo es revolucionario y Tenemos que volver a eso uh -huh. Tenemos que volver a enamorar a, a la gente con, con propuestas que realmente le lleguen a todos y a todas Y creo que en ese camino estamos Que sé que no va a ser fácil Lo sé perfectamente Sé que no es de un día para el otro el cambio Pero estoy eh, comprometida a, a empezar uh -huh. a realizarlo Hablo con todos los sectores Y cuando digo todos los sectores también hablo eh, digo, sindicatos, digo, eh, organizaciones sociales, donde esperan un cambio, uh -huh. pero lo esperan. Y entonces digo, bueno, acompáñenme, porque uh -huh. soy sincera, sola no puedo, o con el grupo que tengo no, no podemos, pero necesito de que todos se sumen para dar ese empujón. Y a propósito de eso, eh, estás vos, obviamente, y tenés ya gente que te pueda acompañar en una eventual lista... De de candidatos a concejal. Sí, por supuesto, siempre lo estamos viendo eh, en esto que decíamos de, de, de invitar a todos, la lista de concejales siempre la tengo abierta para quien quiera participar realmente lo haga, eh, entiendo que es muy difícil, entiendo que uh -huh. romper estructuras también cuesta, estamos en un venado tuerto, pero bueno, yo los invito a, a dar ese paso porque, porque bueno, la uh -huh. especulación no sirve, a nosotros Néstor nos decía de que no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino lo que más se la jueguen. Y nosotros estamos para jugando nada, ¿no? porque si no eh, quedamos como igual y si no, diría una frase de Cristina, que si no le, interesa, no le interesa hacer este cambio o no le interesa ir hacia el frente o no le interesa eh, cambiar las cosas o utilizar la política como herramienta de transformación, búsquese otro laburo. Eh, esto va a llegar a su definición el próximo viernes, tengo entendido, ¿no? Este viernes. Este viernes, sí, sí. Este viernes. Eh, ¿Pasado mañana? Claro. ¿Pasado mañana? ¿Y eso dónde se, se, se conoce? ¿En Santa Fe? En, en, Santa, Santa, en Santa Fe, Fe. sí, Ajá. sí, sí. ¿Y ustedes están dispuestos a, a alguno de esos sectores por ahí, este, tienen alguna coincidencia o van por ahora solitos? Nosotros como candidato a Intendenta, sola. Okay. Sola, o sea, no hay nadie que... Principalmente porque los sectores que uno conoce tienen una clara identificación con el gobernador o quien el gobernador indique como candidato. Uh -huh. eh, y nosotros lo tenemos a, al diputado Marcos Clery, que sigue siendo precandidato a gobernador. Uh -huh. eh, y segundo, porque creo que en esto de la, de la renovación, me parece que los dos sectores estuvieron eh, en, en, en Venado Tuerto, en la municipalidad de Venado Tuerto, en esa municipalidad que nos prohibió a todos los peronistas tener una básica abierta, en esa municipalidad que solamente elegía a dedos quienes iban a ir al consejo y del consejo a la municipalidad, en ambos sectores, digo, unos antes, otros después. Eh, entonces, bueno, me parece que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo con los de abajo, con la gente común, con, con ese peronista que lo siente a Perón y que se emociona a hablarlo, a, a, al hablarlo, bueno, convocarlo a la mesa, decir que se puede uh -huh. hacer, está viviendo acá. Entonces, a todos, eh, a todos y a todas. Ya estamos cerrando y te hago una pregunta que tiene que ver con, bueno, el, la, la situación actual a nivel nacional que se, se, se este, el desencadena el país, se desen, Claro. Eh, la, el, lo del Acuerdo Corte Suprema de Justicia de la Nación es un claro mensaje hacia Cristina, está clarísimo. ¿no? Eso me parece que el que no ve eso, porque no, no, no, quiere. no quiere verlo. Eh, ¿Cómo en esa situación tan este, endeble, ¿no? eh, ¿cómo, cómo plantearse una eventual candidatura? Más allá de que lo, ella lo decida o no, digo, cómo pedirle algo que vos sabés que es caminar sobre un, una cuerda floja, ¿no es cierto? No solamente caminar sobre una cuerda floja, sino que hasta a veces nosotros como militantes nos, nos cuesta pedirle más a Cristina de lo que ya dio, ¿no? Uh -huh. eh, pero la realidad es que, es que el pueblo se lo pide, es el pueblo, o sea, no, no hay otra esperanza en otro. La esperanza es ella, ella la vieron, la vieron tomar decisiones políticas de no, de no tomarlas y arrepentirse, sino que tomarlas e ir a, a, en profundidad. Y Me parece que en ese sentido, eh, bueno, o vos le decías, lo que ella elija va a estar bien, uno lo desea de corazón porque sabe de que es la persona que, que no rompe este contrato electoral, que dice las cosas como lo tiene que decir y encima tenés enfrente la Corte Suprema con toda la oposición uh -huh. queriendo que ella no participe porque en realidad lo que hacen es un, un disciplinamiento a la clase política, o sea, te atreves, esto que estamos haciendo, te atreves a hacer algo y te va a ir mal. ¿no? Entonces, como que si le va mal a Cristina, nos, va mal a, a, a, nos tiene que ir peor a todos nosotros. Eh, ella puso el cuerpo, él. ella mm. puso el cuerpo cuando ni siquiera hoy la Corte Suprema está investigando un magnicidio que fue escándalo en el mundo y no en la Argentina. Mm. Eh, bueno, nosotros la seguiremos cuidando, nosotros decimos como militantes no solamente proclamar de que ella pueda eh, tomar la decisión que tome, eh, pero nosotros mm. seguimos acompañándola y cuidándola porque es el cuadro político mayor que tenemos en la Argentina y te diría en Latinoamérica también y que, y que la gente se acuerda, se acuerda la gente que se jubiló la gente que tuvo una casa toda la gente con todas las políticas públicas uh -huh. se plantearon en el gobierno de Cristina hoy la gente también esa, esa memoria la tiene y por eso la, la reclama eh, Tenemos un, un minutito y te hago la última pregunta que es uno de los temas que hoy están en este particular momento de la, de la historia argentina ¿no? eh, vos decís recorres los barrios hablas con gente y eh, hoy mmm, yo creo que no es para tanto, pero de todas maneras, muchos jóvenes apuestan por eh, un personaje de derecha este, que en otra época hubiera sido, este, no sé, de Titanes en el Ring o de algún programa cómico. Hoy tiene, eh, este, casi que está, por, según las últimas encuestas está por encima de Junto por el Cambio. Eh, ¿Qué te dicen los jóvenes con respecto a eso? Bueno, a los jóvenes falta motivación. Principalmente le falta que uno baje y escuche. Yo digo baje eh, en el sentido de que se sienta, mm. se sienta parte, que ellos sientan que, que tienen esto que yo te contaba, cómo me acerqué a la política en el mm -hmm. 2003, eh, que, que los tomen en serio. Eh, insisto en esto, tienen una, una agenda propia, mm -hmm. necesitan que sea escuchado y necesitan ser parte de la política porque son parte de la política. Hay muchos que están eh, haciendo política en los secundarios, con, mm -hmm. con los centros de estudiantes, en los barrios... Eh, y la verdad que no hay de, de, de nuestro lado, por decirlo de una manera, una persona que los enamore para, que, para decirle, sí, es por este lado. ¿no? Eh, uh -huh. o, como, o como siempre decimos, que no hay mejor lugar para un joven que la política. Uh -huh. eh, entonces, al estar decepcionado, al, al haber, eh, a no haber cumplido las esperanzas a nivel uh -huh. nacional, digo... También puede ser a nivel provincial, digo, pero la esperanza se, se, se manifestaban a nivel nacional sí. eh, al, al tener eso, esa desilusión, entonces y, y aumentado con los medios de comunicación que engloban a todos los políticos, uh -huh. porque de ¿Sí? eso se nutre, de que todos somos iguales. Uh -huh. Entonces aparece un personaje que incluso eh, está creado también uh -huh. por los medios de comunicación, porque Totalmente. no profundizan Totalmente. en nada de lo que dice. Uh -huh. Entonces al, al crear este personaje, eh, los jóvenes lo que hacen es bueno ver algo distinto. Uh -huh. eh, cuando vos te pones a charlar y pones profundizar en a ver lo que dice, cómo lo dice, los mismos trabajadores, cuando vos le explicas uh -huh. lo que puede llegar a pasar con, con su propio trabajo... Eh, para, ¿no? Y ahí, ahí es cuando se frena y ahí es cuando uno no le tiene que hacer caso a las encuestas. Hablando de frenar, me están frenando a mí. Me dicen, mirá, ya está, terminó, terminó el espacio. Yo te agradezco que hayas venido, no. Paola, y, este, y seguramente nos volveremos a, a encontrar. Vamos a ver qué pasa dentro de 48 horas, ¿no? Exacto. Ahí ya tendremos este, definiciones concretas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y, por venir. ¿eh? Y bueno, lo vamos, lo, lo vamos a hacer posible, vamos a cambiar. Muy bien. Paola Bravo es eh, precandidata a la intendencia de Venado Tuerto. Nos estuvo acompañando hoy en este Fuera de Agenda para bueno, comenzar a, a, a transitar este camino que va a tener definiciones muy importantes dentro de pocas horas, el próximo viernes. Nosotros nos estamos yendo. Ya llegan nuestros compañeros de noticias en HD. No se lo pierdan, hay muchísima información. Nosotros en particular nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Chao, gracias, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS